Muchísimas gracias. Las lluvias se sintieron con fuerza a la madrugada y la mañana de este jueves en medio de acciones preventivas de las autoridades a través del Centro de Operaciones de Emergencia COE en la provincia de Hermanas Mirabal, mientras se reporta la caída de algunos árboles y tendidos eléctricos. ahí, vino de la finca y acabó, acabó con toda esa estructura ahí, los alambre y todo. Pasó por el tanque y, y, y azotó, azotó esa mata y después aquel ramo. Con toda la gente que no venía nadie, gracias a Dios. ¿Qué tiempo? Amén. ¿Cómo qué tiempo duró? Como 20 segundos. 20 segundos. Francisco Javier, director de la Defensa Civil, manifestó que el fenómeno no ha provocado daños irreparables en esta provincia. Sí, Como ustedes puede, pueden ver, eh, han caído árboles. Pero ya debido no tanto eh, por los vientos, ya sino son árboles que ya están eh, viejos y los cuales ya con cualquier viento ya estos se caen. Entonces, eh, pero hasta el momento aquí a nivel de la provincia Hermanas Mirabal no se han registrado casos lamentables. En la mañana, un ventarrón derribó árboles y tendidos eléctricos en la comunidad de Los Robles, Carretera Tenares Gaspar Hernández. En tanto, el intendente del Cuerpo de los Bomberos del municipio de Salcedo, Reinaido José Guzmán, expresó que se mantienen vigilando la trayectoria de la tormenta tropical Isaías. Saludos a todos los televidentes, queremos informarles que ya se conformó el, el comité de lo que es el PMR, donde... Los organismos de, de servicio a la comunidad estamos reunidos constantemente, estamos en sesión permanente y le estamos dando un seguimiento minuto a minuto a la tormenta para poder tener toda la información del lugar. Desde de la tarde de este jueves, las lluvias aumentaron en esta provincia, Hermanas Mirabal. Desde el municipio de Tenares, para NTN, en Cámara, Llebre de Jesús, reportó Robinson Polanco.